Señores, hay un rumor hoy en el país completo. Antes de irnos ahorita con la pregunta, que vamos a irnos a una pausa, luego vamos a tener una pregunta de si la gente está en, la, en su casa activo. Y es el rumor que anda corriendo sobre que Faride Raful ya no será la candidata a senadora del PRM, será la candidata a vicepresidencial de Luis Abinader, y que Robertico Salcedo va a ser el candidato a senador por el distrito nacional. Ay, Dios mío. Ese es rumor que anda... Por eso yo vi a Néstor el otro día acabando a Roberto aquí. ¿eh? Y ahora es que no lo acaban. ¿eh? Claro. Porque ahora es del PRM. Es que así. Anda un rumor y esta mañana, en el sol de la mañana, se, pro, eh, se presentó un audio donde dicen que van a cambiar. O sea, a Farideh, que era candidata a senadora, la van a poner como candidata vicepresidencial y que a Robertico Salcedo lo van a poner como candidato a senador. Nada, para nadie es un secreto que hay mucha gente que le cae más a Robertico. Hay muchas personas... No, no digas todo el mundo. No, a mí no me cae mal. No, no digas que todo el mundo. Flaco diga va, que todo el mundo. No, vamos a ver. Yo creo lo que, que hay personas aportar. que no lo soportan mucho. Ellos dicen que, que tienen su forma, pero les voy a decir algo. El tipo es un líder. O sea, para mí, el tipo, Robertico Salcedo, es un líder. Es un riesgo que está tomando el PRM. Es un riesgo fuerte. Tú cambiar a una, una mujer como faride ya perfilada, y poner a, a Robertico es un riesgo. Ahora, el tipo es un líder porque el tipo tiene una empresa de cine... Sí, sí, que sí, tiene sí, muchas sí. personas trabajando con él, que él va a los barrios específicos, hablaba con un amigo mío sobre eso, y mueve la economía de ese barrio. Por ejemplo, se está grabando una película en... Vamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que esté grabando de aquí en San Francisco de Macorís. ¿Es como en Los Chiripos? Donde sea. <risa> vamos, vamos en esa zona, muchas personas la contratan. Para que ayuden con los muebles, sí, uh -huh. para que lo ayude con el agua, lo, lo, lo, se compran desayuno. O se sea que él está colaborando. En la economía con, de la, la capital. En la economía, sí, eso está bien. Porque él cada año graba a veces dos películas y una película dura aproximadamente seis meses y siete meses. Por eso no vean a Robertico como un tipo que no puede ganar. Robertico. O sea, ese tipo tiene un liderazgo empresarial. Esa es una. Y lo segundo es que el, que el público del de, de Distrito Nacional es muy de clase media alta. O sea, de clase media. Sí, o sea, sí. Los varios son muy pocos, pero son de clase media que lo pueden apoyar a él. Él contra Rafael Paz. Es un cambio, para mí, arriesgado, porque pueden perder. Estamos hablando que Farid es una mujer que tú puedes garantizar que va a ganar, sin duda. Ahora, con Robertico es arriesgado. Pero no es algo que la gente está diciendo de que no. No, porque el tipo no suma, como estoy viendo un par de gente ahí en las redes sociales acabando de con, No. El tipo suma. Bastante. Y el tipo puede llevar un público, porque el tipo es muy conocido. Tiene un programa mm -hmm. muy posicionado. Él es y lo pasa a su padre. Yo? Ahora, no yo no lo encuentro no, raro. Yo no, es, de PR, es por el PRM. Sí. Así que, es lo que yo entiendo. O sea, un que, riesgo. Sí. No se sé, desorganes no, como, como tú. ¿Tú no eres del PRM? Sí, mi amor. Yo prm ¿Te gusta ese cambio? Tú como mujer, porque... Sí, porque es su mujer la que representaba a Farideh. ¿Eh? No, Farideh a mí no me agrada. ¿Cómo que no te... No, no. una de las mujeres... No, no, no. Una de las líderes políticas más importantes de este país. Pero tú sabes que habemos personas que nos agradan y habemos que no. no. Okay. Porque o sea, okay. No, no me agrada. Porque okay. ella no fue quien dijo que quería como prohibir la Biblia en los... Lo... No, no, no, no. La sacaron de contexto. Sí, ella fue lo que ella dijo, que dijo eso. No, no. Ella no lo dijo así. Entonces, ¿qué fue Ella lo que, ella lo que dijo? dijo, mira, la sacaron de contexto. Ella dijo... Ajá. Sí, si, un ejemplo... En la Biblia no se puede leer la Biblia de forma obligatoria. Obligatoria es, ejemplo, si yo tengo un hijo mío y el hijo mío, o por ejemplo yo, yo soy, eh, vamos por una religión. De cualquiera. una religión católica y. No, no, no, no, vamos a poner una religión diferente al cristianismo. Okay. Vamos a poner un ejemplo que yo sea budista. Uh -huh, okay. la, el, el, el budaísmo no tiene la, la Biblia como, como. Si mi hijo va al, al colegio, a la escuela. Y él es budaísmo. A él no me lo tienen que obligar a leer la Biblia. A eso ya se refiere. A que tú tienes el derecho de que si tú, quieres, si tú dices no, yo no quiero leerla, no la lea. O sea, que no tiene que Señor, ser. Señores, ¿y que te por qué limponga? ella no implantó otro que, que otro tema que no sea ese? Lo que pasa que? Es, que a, no, eh, es que. No, es que no. Es que, es, tú sabes está que lo... Educadamente. ella lo quiso Ella quiso, ese mensaje que ella quiso dejar dicho, eso, ella lo quiso como distorsionar. Por no, la ella, ella, ella distorsionaron. No, ella lo que está prohibiéndole, en pocas palabras, ya está prohibiendo no, esa ley. Porque Biblia. no es que ella puso una ley. Es que ya existe una ley. Un ejemplo, ya existe una ley que tú tienes tu derecho de tú creer en quien tú quieras. O sea, no es, en, en este país tú no, a ti no te pueden imponer que creas. Si un ejemplo yo no quiero creer en, en, en Cristo, yo no puedo creerlo, porque eso es mi derecho. ¿Me entiendes? Y eso a que ellos se referían. Es que ya existe una ley. Entonces tú obligar a una persona a que lea la Biblia. Arrepiéntete, sabes, de mi hija, que todavía tiene. Ahora, Farideh le suma a Luis. Yo creo que le suma. O sea, el, el flaco, le suma. Mira, que, que se arrepienta. El siervo dijo que, eh, que, eh. que el infierno es real. Eh. Que se, eh, hay tiempo todavía, mira. ¿Le, le suma. No le suma. ¿Tú crees que no le suma? No me agrada, Farid. Bueno. Y Milagros no Germán, que también suena el rumor de que también puede ser Milagros Germán. Ah, porque, ah, ¿por qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Sandra a Digo yo, ¿por qué? ¿Cuál es la, la mamilla <risa> de la vicepresidente. ¿A quién, eh? Oh, a media cántara, vicepresidenta. Señor. ¿Pero está bien? Miraro, hermano, señores, ¿te no te gusta. Señores. ¿No te gusta Miraro? Pues... Tampoco Miraro, no te gusta. No, no, no. Ella quiere Mami Jordan. No. Oh, oh, oh, oh. ¿Cómo que llama la? No, yo le no he dicho eso. ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo es la no He dicho la, eh, la que está en las redes sociales me fue, ¿no? Hombre. La ñata. Está la ñata. La chácata, <ríe> La Kisti. Esa está bien, A eh. lo buenas. Vamos Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas, ¿Te gusta Farideh como vicepresidenta, eh, eh, vice sí, acompañando a Luis? Que está eh, perfectamente bien. ¿Te gusta verdad? Nítido, ¿verdad? Una mujer preparada, sí. ¿verdad? Que tiene, que tiene una visión clara, ¿verdad? Seguro, seguro. Hombre clave que te queremos ahí en este país. Ah, sí, y bien. Robertico está aspirando a Senador. Robertico. ¿Te gusta sí, ese se... cambio ahí? Los dos hombres, dos coletes, muchachos. Gente joven. Tú tienes serio, para que no, yo voy a tirar? La gente, el pueblo quiere gente joven que participe. Y qué mejor que Robertico Salcedo. No, Robertico Salcedo está preparado. Está, está muy, muy bien. preparado. Muy, muy bien. preparado. Roberto sí, el, el que crea que Robertico va a ser de un agua una queche. Ay, no, yo lo voy a No, no, no, no crea Robertico eso. Robertico está muy, muy bien preparado. Vamos a la pausa. Y cuando retornemos en los minutos que nos quedan. Vamos a preguntarle a las personas marcando el 809-725-0505. La suspensión hasta el momento, ¿cómo usted la ve? ¿A quién le ha beneficiado más? ¿A Miledis Núñez o a Siquio NG de las Rosa? Pueden llamar al 809-725-0505. ¿A quién le ha beneficiado más? ¿A Miledis Núñez o a Siquio NG de las Rosa que se suspendieran las elecciones? De cara a las próximas, a la próxima semana, si ¿sí? ¿Quién te cree que va a tener un, una ventaja? Vamos a ver a la gente cuando uh -huh. llamen, pero vamos a hacerlo después de la pausa, después de la pausa, aquí en el programa Los Sobrosos. ¿Qué tú crees? <risa>